Bueno, hoy estamos un día más en nuestro canal y esta vez vamos a hacer un video tutorial en galego. Sí, eh, sabéis que yo no falo galego porque uso valenciana. Eh, Voy a hacer un esfuerzo muy, muy grande por intentar hablar galego. El video tutorial de hoy va a ser con una mascarilla de esto. Hmm. O sea, vamos a vos cómo tenéis que usar la mascarilla. ¿Qué puedes hacer en no tiempo que está desesperando por la mascarilla? Eh, para utilizar la mascarilla tenemos que hacer a cara eh, limpia ¿Eh? Como... no ¿Eh? eh, ¿Es recomendable hacer los um, cabellos eh, recogidos en eh, no, la cara? Eh, eh, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar ah, con la cariña Una. Uh, uh, no dos, eh, tres Tenemos que. Me bien. ¿no? cara. Cariño. <risa> <risa> tenemos que tener mucho cuidado con nosotros. Sí. Bueno. Ponga a ver. Que tenemos colocada. A mascarilla. Tenemos uh -huh. que esperar 15 minutos. 15 minutos. Comenzamos. Pódese dormir. Pódese estudar. Podese saltar la cama. Podese robarnos una casa. Podese ver Netflix mientras comemos. Podese cagar. Podese hacer yoga o ejercicio. Podese pedir un pizza. Hola, quería una pizza con doble de queso, con cogumelos, con chamón. Esa está. Ah, es cebola. Mucha cebola. E ¡Podese bailar tu Kim. <risa> Uy, pausa. Y como puedes comprobar, pódese grabar un vídeo, vídeo para youtubeiros. Bueno, hasta aquí llegó onoso videotutorial. Esperamos que os gustase ese y, Se nos queréis suscribirse. Bueno, un miquiño más.